Hola fantasmitas, ¿cómo están? Ya por fin después de batallar un poquito para abrir la, la casa, pues ya entramos. Lo primero que podemos notar es que hay como muchas moscas, entonces no sé qué tan bueno o malo sea eso. Y este, pues ya no es necesario que traigamos el tapabocas, pero yo me lo voy a dejar por la cuestión de que a mí me da alergia mucho el polvo. Y pues como les dije, esta casa tiene muchos pues ya años sola. Eh, una amiga vivía por aquí y eh, su mamá... No cuida la casa en sí, sino que más bien tienen las llaves por cualquier cosa, alguna emergencia Y de aquí decían que, pues, que sonaban cosas, que escuchaban ruidos y la casa tiene mucho tiempo sola De hecho, o sea, tienen de que cosas guardadas o cosas así Y pues vean, por ejemplo, eh, pues está todo el polvo así, de que pues hace mucho que no, no entran Este... Hay muchas cucarachas muertas. Y les digo, las, las moscas, hay un montón de moscas. Entonces, pues vamos a investigar un poquito para ver qué, qué hay por aquí. A ver si vemos algo raro. Pero, pues sí, lo primero que podemos notar son las moscas. Extraño. Esa es mi bolsa. Pero todo lo demás no, no es mío, obvio. Ya cerramos la puerta. Todo bien. Y. Ok, para aquí no, no veo yo algo. Ay, como muy.. Okay. Como muy muy raro. en la entrada y pues bueno o sea, se supone que no hay nadie pero yo ahí veo algo como que alguien pisó pero solo ahí ya no Ahorita vamos a ir para arriba. Me están las plantas hasta acá adentro. ¿Qué es eso? ¿Es un perro? ¿O qué está ahí? No uh -huh. sé Ok Eh, creo que vean que no hay luz O sea, nosotros sabemos de que las lamparitas, pero no hay luz ¿Está bien? Esto me ha dormido. ¿Este qué? Me ha miedo Creo que la pared donde donde decían que, que se escuchaba ruidos era de aquel lado, o sea, donde está esta pared. Entonces me imagino que debe de haber algo aquí. Estas son como huellas, ¿no? Sí. No, son mías Están chiquitos, es un pie Y ahí está la monita Esa este es muy chiquito. Uy, yo no soporté la araña ahí. Pues lo chistoso es que acá sí hay moscas y en la parte de arriba, ¿no? Uff, no puedo pisar una no, copa. No sé por qué. A ver, déjenme asumo aquí bueno es que es más vista al, al patio y ya da la vista hacia la calle yo no sé que eso sí o sí yo no creo que sí la habría Ok, cosas raras en esta casa Uno, estas huellitas Si se fijan, es como, fíjense No sé si pisar Esta está como hacia acá, hacia mí Y esta está hacia allá O sea, la persona que pisó tenía el peso al revés, no sé Y no hay otra huellita Y esto está medio sucio Pero después de ahí, todo está bien Ok, no hay nada más Esta puerta estaba cerrada Ok, todo vamos a cerrar. Ay. Nos llevamos a ese mono. No, no toques. pie. Está, está como muy polvoso, ¿no? Uh -huh. Ok, la energía me está matando. ¿Habrá algo atrás del sillón? Ay, puras, este... Pucarachas No, eh, araña ¿En serio? Sí Ok, fantomitos, pues ya hicimos como exploración en la parte de arriba y en la parte de abajo Yo pensé que nos íbamos a encontrar hasta un cadáver aquí porque hay muchas moscas o yo no sé pero, pues ya ven lo que dicen, ¿no? De que estas plagas son como de brujería o cosas así Pues no sé En lo que hemos estado aquí, pues no, no ha sido Digo, fuera del muñeco ese raro que estaba en la esquinita de, de las escaleras de la parte de arriba Pues no escuchamos otro ruido eh, Tendremos que ver si conseguimos lo que es la, la llave del patio Para ver si ahí podemos encontrar algo y a lo mejor venir de día porque pues no hay nada de luz Y para ver bien si hay algo en el patio Pues estaría bien Si se fijan está todo crecido así hasta, hasta Pues sí, hasta acá dentro lo que es el, el pasto Para que se den una idea de hace cuánto no entran aquí Entonces pues está raro, por ejemplo, las huellitas de arriba y cosas así Pero pues yo creo que vamos a regresar de día Para checar el patio Y pues ver si encontramos algo ahí Fantasmitas, los saludos de hoy son para Miki Ari eh, Abi Rojas, también para Brandon Hernández, otro más para Valeria Martínez y Ruperto Antonio. Y aquí están los seis comentarios oopsie, eh, del Mochi Secreto por Instagram, los quiero mucho y nos vemos al siguiente, bye.